Ya tenemos nuestra masa en el congelador. Ahora vamos a hacer el bizcocho. Pero primero vamos a precalientar el horno a 180 grados y vamos a separar ahora Los ponemos en otro jarrón para que si salen rotos o no están frescos los podamos deshacer. Incluso si cae alguna cáscara que caiga aquí la podemos quitar más fácilmente. Ahora vamos a batir los huevos, vamos a fumarlos. Y una vez esté a medio espumar, que hayan duplicado su volumen, iremos añadiendo el azúcar poco a poco. Comprobaremos la textura iremos comprobando cuando notemos que ya hay espuma y está blanquecina vamos comprobando con insertar y sacar si vemos que sale muy limpio es que todavía no Tiene que... ahora incorporaremos la harina tamizándola poco a poco primero vamos a añadir un poco de extracto esta vez yo he usado extracto de galleta pero podéis usar el extracto que deseéis ahora poco a poco para que no se nos hagan grumos añadimos la harina tapizándola ponemos un poco y con la lengua haremos movimientos envolventes Una vez hemos comprobado que nuestra masa no tiene ya ningún grumo de harina y está totalmente integrada, procederemos a meterla en una manga pastelera. Ahora procederé a meterlo en una manga pastelera. A veces es complicado hacerlo uno solo, pero tienes que coger un poco de manga. de esta mano, de no de mandar la mano. Sí, sí. Ya tenemos nuestra masa fuera del congelador, la ponemos sobre una bandeja y ahora vamos a escudillar nuestro bizcocho, así que cogemos nuestra masa y ahora cortaremos. Lo primero que he hecho ha sido marcar un margen seguro, es decir, un margen de lo que necesito seguramente y lo que me va a llegar el bizcocho. A partir de ahí he seguido rellenando, mucho más hacia este lado que hacia este, porque este es el lado que más va a enrollar, para que así nuestros Pokémon puedan quedar arriba. Luego los bordes se puedan cortar. Ahora irá al horno 10 minutos. Ahora elaboraremos una almíbar que, con un tpt, es decir, 50 de agua, 50 gramos de agua y 50 gramos de azúcar. Lo podéis hacer también de las dimensiones que deseéis. Y lo haremos a 113 grados. Ya tenemos nuestra almíbar. Ahora lo reservaremos y dejaremos enfriar. Si quisiéramos haberle puesto alguna esencia, se hubiera puesto mientras hierve. Excepto si es un alcohol. Si es un alcohol habrá que esperar a que esté frío. Esto acaba de salir del horno. Lo he quitado de la bandeja para que no le transmita calor. Ahora lo que haremos es, con cuidado, iremos envolviéndolo para que cuando se enfríe contenga la forma deseada, que es esta. Ahora esperaremos a que enfríe y lo mojaremos en almíbar. Ya está frío, ahora lo envolveremos y lo separaremos del papel. Así han quedado nuestros Pokémon en el bizcocho que debemos hacer ahora es mojar, mojarlo en almíbar y reservar. La parte más convenible para mojar el almíbar es esta, ya que es la más porosa. Pero primero vamos a cortarla y dejarla cuadrada. Tenemos aquí nuestro almíbar y con un pincel vamos a mojar el bizcocho. El bizcocho va de quedar bastante mojado, ya que es bastante seco y así aportará jugosidad. También va al gusto de cada uno. Ahora vamos a montar la nata. Tanto el recipiente como la nata deben de haber estado en el congelador, para que así no se nos corte. Yo he echado 200 mililitros de nata y 50 gramos de, de azúcar que se echarán a mitad del montado. Ahora vamos a proseguir a rellenar nuestro nuestra tarta, nuestro brazo de gitano. Con ello nos ayudaremos de una espátula y ponemos masa. Evitando llegar a los bordes. Ahora Enrollaremos los dos ¿no? Y aquí tenemos nuestra receta ya presentada. Hemos recortado los dos laterales para que quede lo más sentado posible. Cualquier duda que tengáis o sugerencia la podéis hacer mediante YouTube, Facebook o Twitter. Dadle like y no os olvidéis de suscribiros. Adiós.